intestino aloja y almacena una estructura que fabrica el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violín y megaflora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 Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia y Mundo Natural, también en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Y. Bueno, llevamos varios días hablando de, de Doñana, pero mmm, vamos a hablar de Doñana, por supuesto, la próxima media hora, pero vamos a hablar del campo en general. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera ocasión en la que nos referimos a los eh, ganaderos y a los agricultores como otro de los grandes sectores, no ya olvidados, chuleados, castigados, despreciados y triturados por este ejecutivo socialcomunista que lleva ya camino de cinco años. Qué casualidad que estamos a cuatro semanas y media, más o menos, de unas elecciones precisamente municipales y autonómicas. Paje, que me dicen que estás, que te ven y que no te ven. Chimo, que me dicen que te ven y que no te ven. Lambán, que estás ahí, ahí. El, el único ahora mismo que tiene garantizado el, la poltrona cuatro años más, garantizado, y no por méritos propios, porque el otro día se os volvió el, el tren prácticamente a, a incendiar. A ver, ¿no? Dices, ¿y cómo coño puede quedar un votante socialista en Extremadura? Pues porque allí el PP es una casa eh, con la, alegre. Con la señora que presenta, es una es casa que alegre. Corriendo. Por esa razón y, y ah. exclusivamente por esa, Fernández Pala probablemente repita. Armengol ya veremos a ver, Adrián Barbón en Asturias ya veremos a ver, La Rioja veremos a ver si la recupera el Partido Popular o no, y Canarias pues con Tito Berni, pues, pues yo qué sé. Esto ya es, pues depende de lo que pesen las fulanitas y de lo que se escandalice a la gente por el polvo blanco o que consumían o no consumían algunos, no sé quiénes ello es que lo he oído por ahí comentar y lo he leído en algún sitio, ha dicho Pachi esta mañana que eso era mentira, con lo cual, oye, yo sí si lo he dicho Pachi, Pachi, palabra de Dios, tío, yo creo en Pachi... Eh, casi, tanto, casi tanto como en Dios y en don Santiago Bernabéu. Bueno, han aprobado, porque quedan cuatro semanas para las elecciones, un paquete de ayudas fiscales que son un auténtico insulto. Muchas de las pequeñas explotaciones agrarias, incluso tributan por módulos, se lo voy a hacer fácil, bueno si quiere ver mejor y explicárselo un poco más, pero para, para hacérselo corto, unas rebajas fiscales de un 25% cuando llevan años, y cuando digo años son años, como bien me explica mi amiga Milagros Marcos, diputada del Grupo Popular, que lleva precisamente todos estos asuntos en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados y Ganadería, agricultura y, y ganadería, llevan años produciendo a pérdidas, y que es extremeño, yo que soy de Zamora y tú que, que lo verás en tu tierra también a muchos lo sabemos perfectamente hoy ha salido planas además el tío... Se ha montar una parafernalia de puñetera madre. Hoy había un Consejo Europeo o una reunión de ministros de Agricultura y este es el único que no ha ido, porque ha considerado mucho más importante tirarse el moco después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y anunciar ese paquete de ayudas que todas las asociaciones agrarias han considerado, bueno, no han dicho un insulto, pero claramente insuficiente. Vamos a escuchar a Planas, que creo que teníamos el total de Luis Planas por ahí, chicas. Del 15 lo subimos al 20 y ahora al 25... Esfuerzo adicional, evidentemente, para compensar unas circunstancias excepcionales para compensar una circunstancia de qué si hasta yo no te había oído nunca o sea, aquí lo que no podemos pasar es de una temporada a la siguiente saltándonos los 20 primeros capítulos es la primera vez que te oigo que hay que compensar una circunstancia excepcional cuando resulta que las circunstancias no eran excepcionales y vuestras políticas también en ese aspecto estaban yendo bien, bueno vamos a avanzar, tengo más testimonios pero vamos a avanzar Fran, eh, la culpa ha habido un momento que el figura en el Senado ha dicho esta tarde que la culpa de todo lo que que está pasando tiene solamente un nombre, y ha engolado un poco la voz y ha dicho, se llama Putin bueno, Putin sí, era el, el Franco, eh, sí, os acordáis de esa comodín, frase el, el Franco comodín. Modín y ahora la culpa la tiene jode la sequía, como nunca habíamos tenido sequía en España, macho, no, claro. para esto, esto esto no lo vimos venir, para esto no estábamos preparados eso, eso le hace, lo que le hace ser hijo de un, de un rico que iba en coche oficial al, al colegio a al escorial, ¿no? ...y no vivir en un pueblo en el cual te das cuenta... ...de que si tu padre vive del campo, en el caso mío no, no era así... ...aunque había, hay campo, si tu padre vive del campo... ...vives de lo que llueva, si no llueve te quedas, te quedas sin, sin vivir... ¿no? ...es decir, es, es muy triste que, que vengan a contarnos este tipo de, de cuestiones... ...y sobre todo que hagan política agraria desde la moqueta... ...yo sí que me gustaría agradecerle a todos aquellos políticos... ...que se vayan a dedicar al tema de la agricultura... Que, ...que se pasen por los pueblos de España... ...por los campos de España... ...que aprendan qué tipo de, qué tipo de cultivos tenemos... ...si es de secano, si es de regadío... ...si son medio pensionistas o cómo son... ...y luego que hablen con propiedad... ...yo, de, yo tengo ya 50 años... Y, a, ...y uno que viene ya de... ...y uno más que viene de camino... Uh, ...te conservas muy bien, eh, Frank, ...bueno, de, de vez en cuando... ...pues uno hace sus cositas que si vas al gimnasio, que si tal, que si cual, pues esas cosas para mantenerse en forma. ¿no? ¿Sabes cuál es mi gimnasio? que te lo diga? Los olivos. Los olivos. Los fines de semana y los olivos. Y las aceitunas, es en mi gimnasio. Y me mantiene ahí en forma. Ahí da el sol, ¿no? pero bien. ¿eh? Pero bien. De ahí tienes, ah, viene, color viene, que viene, tienes. Viene, viene uno morenito, así es. ¿No? Yo en, en la edad que tengo no he conocido año alguno en que los agricultores hayan trabajado a beneficio prácticamente. Es decir, el único beneficio que hoy puede tener un agricultor es lo que le aporte las manidas, subvenciones y ayudas de la Unión Europea. ¿Desde si, 1986 eso es así? Si un agricultor hoy tuviese, que, con, tuviese que comer de la producción que tiene en sus tierras, recordemos que, por ejemplo, una hectárea de trigo, en uno de los mejores años, y de secano, que es donde se suele criar el trigo, la mayoría, te está dando unos 2.000... Kilos de trigo y en el año bueno te puede ir a 3.000, 3.500. Eh, antiguamente, pues con 10 hectáreas de trigo vivía una familia, ahorraba, compraba casa y hace todo. Hoy día, una familia para vivir, pues necesita tener 100 hectáreas como poco sembradas de trigo. Porque claro, luego cuando vendes el trigo, resulta que tú lo estás vendiendo a 23 pesetas. Es que no te lo, no te lo compran ni a 15 céntimos, te lo compran a 23 pesetas. ¿Pesetas? Sí, sí, sí. en el campo todavía se utilizan las pesetas. En el campo se utilizan las pesetas. Yo cuando cuando vendo las aceitunas, como te las ponen, como a lo mejor son 45 céntimos o 53, te dicen, están en 90 pesetas, porque parece algo más. ¿no? Es muy curioso. ¿no? Yo no he visto nunca, nunca, nunca, nunca que los agricultores hayan tenido beneficio eh, por su trabajo, cuando realmente lo tendrían que tener, porque es un trabajo duro. Es muy duro y en ocasiones, y yo he visto a mi tío que sí que que tenía tierras, es que era, yo he visto a mi tío, de tirar cosechas de manzana, de revolver patatas. ...etcétera, etcétera, etcétera... ...eso no está pagado con dinero ninguno... ...Juan Carlos, tú que no eres precisamente un, un liberal peligroso... ...ni un libertario, <risa> ni, ni de la escuela austríaca ni tal... Pues, ...pues para ti va esta... ...yo he oído en casa, pero no ahora, ya desde hace unos cuantos años... ...a los que eran más viejos ya, que a lo mejor habían superado los 70 con toda seguridad... ...a llorar los tiempos del, ser, del SEMPA, del Servicio Nacional del Trigo... ...cuando sabían o lo que lo iban a vender... Tú me dirás, bueno, pues que se modernicen y que suscriban con un asegurador un contrato de futuros, ¿no? Y esas cosas que también se han hecho toda la vida. Claro. Bien, eh, sí, pero eso no está. Esto es como, señora, la, la de 80 años que va la, la pobre mujer al BBVA y hay un tío en la ventanilla, hay otros que son maravillosos, que le diga, actualice usted la libreta en... Tal, pues, pues, eh, hay, que tener, hay que gobernar con un poco más de empatía hacia la gente. Porque estos señores, vuelvo a lo mismo, como los transportistas, como tantos y tantos, están gobernando a pérdidas. Y no se han preocupado del para ellos ese despreciable campo, porque todos estos son urbanitas y solamente se acuerdan que debería darles vergüenza, a algunos nos da prácticamente asco, solo se acuerdan de la España vaciada y de los agricultores cuando tienen que ir a votar. Bueno, es que este, el debate este es muy amplio, ¿no? Ya, sabe, Ojalá que, ya sabe que mi familia es de Soria y ¿qué o sea, me va a contar usted? Bueno. Le voy a contar pues. eh, Vamos a lo que hoy ha pasado. Hoy ha pasado que han aprobado una orden ministerial ¿no? y esto en Román Paladino lo que significa es que mmm, los pequeños agricultores y gente que trabaja cortando leña y todo esto, bueno, pues podemos... Pues que tributa por módulos normalmente eh, el IRPF. Eh, entonces, eh, lo que le han dicho es que, bueno, pues que de los beneficios que declare ant, eh, hasta hace unos meses eh, podían eh, bonificar el 15% de esos beneficios, luego el 20 y ahora el 25%. El 25. ¿no? Eh, aludiendo que es que claro, como tienen más costes, ¿no? Y la vida está más jodida, pues bueno, pues pague usted menos impuestos. 所以 bien, o sea, ¿qué quieres que te diga? Ah, vale, bien, están haciendo lo que tienen que hacer lo que tienen podrían que hacer más, más? sí, pero, pero bueno, no vamos a criticar esa medida porque es te como pides. si aquí vienen Yo a esta a empresa y le dicen mire, como los medios de comunicación están muy jodidos y están ustedes en la ruina absoluta, están cerrando cada dos por tres por ahí, pues mire, de los beneficios que usted tributa, si es que tiene si es que tiene pues en vez de pagar el 25% de impuestos de sociedades, va usted a pagar el 10% bueno, pues lo agradecerá no es aquí, digo yo. Es, es estupendo que anuncie reducción de sí. impuestos. Pero fíjese, en el año 20, mm. ¿no? final del año 20, yo estoy aquí sentado, he comprado abono para echar a mis olivos, mm. urea concretamente, a 0,30 céntimos el kilo. Mm -hmm. En el año 21, final del año 21, he comprado la misma urea a 1,30 céntimos mm. masiva. Bueno, vale. Díganme dónde. Y además, ¿quién fabrica la urea aquí en España? El Estado, bueno. a través de fertilería. Bueno, pero lo que te Ojo. quiero decir. No, pero te quiero decir, que nos quitan un 10% del beneficio que obtenga la persona que se dedica ah, a esto. Coño, pero pues si ¿eh? es que las paga voy, por otro lado. Perdóname, no, y te va no, lo dando lo un terminas, ejemplo terminal. concreto, no, no, no, ¿sabes? Sí, sí. Si todo no, eso no, está muy bien. Esa es la realidad, Juan Carlos, ese es el día a día del campo. Sí, y que el litro leche valía 0,80, ahora vale 1,30. Vale, sí, lo que le quiero decir a usted, señor Trejo, es que si luego le decimos al ministro. 0,80. Pero hombre, usted va poco al campo, ¿eh? 0,80. Valía. Joder, valía. Valía hace un año y medio, bueno, ya la vale bueno, uno El era mismo. pequeño. Joder. No, no, no tan pequeño. Hace un, hace un año escaso 0,80. podía comprar usted el litro de leche. Bueno, a lo que voy, a lo que voy. Si luego le decimos a la ministra, no ponga a tope, pero hombre, ¿cómo hace usted eso? Al la, abono la ese... Bueno. Ha dicho usted Putin, ¿no?, lo de la... Putin. Putin. No, yo no, lo ha dicho figura, el figura. El figura, Putin. No, Putin. No, es que quería hacer un, <risa> un inciso porque dale, dale. usted sabrá que estamos oyendo todos los días que, que va a haber una contraofensiva eh, ucraniana Ucranianos. y que eso va a ser la no, olla no. con cebolla y no sé qué. Lo, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver. Por favor, seamos serios, o sea... Los ucranianos bastante tienen con sostenerse un poco en las trincheras esas eh, que están perdiendo gente a mansalva eh, contra un monstruo que es con el que están enfrentándose en un frente que son miles y miles de kilómetros, eh, ya me contará usted dónde va a hacer la contraofensiva, eh, porque claro, pero en fin, que no que no les tomen el pelo. Bueno, después, después de esta pequeña excursión por el mundo ucraniano, que me parece bien, le voy, y ahora te doy la palabra Ana, le voy a completar un poco más la pregunta a Juan Carlos. Claro que podrían hacer más, claro que podrían hacer más, que todas las medidas también están bien. Bueno, yo me ha parecido a mí leer y escuchar también en alguna radio eh, que, bueno... La Oye, casi, casi, casi suelto el volante de las manos y me esnafro una santísima contra el quitamiedos que tenía, que tenía un lado, ¿no? Cuando he oído que eh, esto iba a alcanzar la friolera de 1.800 millones de euros. Sí, señor, planas esos géneros y de 1.800 millones de euros, con un par planas. Venga, voy a hacer demagogía. Presupuesto del Ministerio de Igualdad. A 500 millones de euros... Pues fíjate, comparas y comparas, Ministerio de Igualdad, para gilipolleces, para las tartas de una, de la otra, tal y cuatro chorradas y charlas de gilipolleces, no, no, no. estamos hablando de un sector que, ¿cuánta gente puede haber en el campo no, es, español? Es el 15%, del, producto interior el 15 de España, del PIB. Eso es gobernar ahí con, con un pozo, digamos, con responsabilidad, promediando, haciendo un equilibrio serio entre los recursos y las necesidades de la gente. Eso es fantástico. O sea, estoy hablando irónicamente. ¿Me parece a mí que se siguen riendo de, de toda la gente que vive de la agricultura y la ganadería? ¿O estoy ya yo, yo muy emburbujado en mi mundo facha? No, no se ríen. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de la población... Pues no, no tiene como incentivo el entrar en ese en el sector primario, ya, ¿vale? Ya. O sea, que los que hay que se jodan. No, se no, no, no, no, que, es que... Si no producen, no comemos. Es que, ya, pero si el tema al final es que si tú tienes mucha masa involucrada ahí, pues entonces no te queda más cojones que, que hacer caso a esos que hay ahí, porque si no te te, te, te te aplastan. Y como ahí hay... Eh, muy poca gente involucrada, la mano de obra es precaria, inmigrante y no sé qué coño. Y los propietarios o los ¿cómo se llama? Los latifunditillos que tiene, ah, que los hay también, los viven de las subvenciones estas. Y cuando vamos, porque yo le invito a usted, si quiere vamos usted y yo allí a Soria a, a cultivar. Oye, a, ver si, a ver si nos dejan. No A culti Como que, a ver si nos deja quién. Los que hay allí. ¿Quiénes son los que hay allí? Los agricultores que hay allí. No, no le entiendo, no le capto. Yo, es que soy de, yo soy de Zamora, que es una provincia parecida. Sí, ¿Qué sé que si usted? Si me lo explica... Que, pues, sí. Usted sabe cómo no, los americanos, que decían en los pueblos, ya viene es el americano ese. ¿No he oído usted esa expresión el en, el en fue, Zamora? En Zamora lo llamamos el forastero. El forastero, le llamo, sí. En Pero Soria los americanos. Que si yo mañana quiero comprar tierras en Zamora y dedicarme a la labranza, no puedo. Ni de coña. Está usted? usted ¿Hacemos una, una apuesta? Está, Usted ha visto Asbestas hace poco y ¿Qué está, todavía, meta, está todavía influido Tú influido un urbanita Eso, urbanita. urbanita, usted lleva sin pisar sin pisar ah, por no, Soria no. Lo, que, lo que yo le diga ah, Lo que yo le diga, me diga? Me que me Fran, Fran va a Extremadura y yo a Zamora con mucha consigo. frecuencia ah, bueno, No me joda, hombre, que no puedo yo ir a Zamora con perdón Puede ser, sí, pero no a labrar que no a labrar. Me dan un... Me cago en la leche. Mire, me dan un abrazo y, y me ponen un monumento en la plaza mayor del pueblo Ay, que hay sí, una sí, plaza sí. mayor en es que todas. Que... No, no Te, te queman no... Quema no... por la noche cuando estás durmiendo. ¿Qué pero, ¿quién está no, con no. esto? Este es el típico discurso de, de una persona que sí es de Soria, como yo de Zamora, pero que lleva 30 años que va allí dos días, que va al fin de semana. verdad hombre Que no me cuente usted películas. Ana Velasco, por favor. A mí también me parece bastante absurdo, porque si tú te compras ...una finca y te dedicas a cultivarla... ...pues a quién, quién va a ir a... ...te van a poner ahí unas barricadas... ...para que no que cultives... ...no se tiene, ser, no se tiene se sentido... Pues no, pues ...díselo no. a los de Doñana... A los, ...esos que quieren regar y no pueden... ...bueno pero a ver, es que lo de Doñana... ¿Qué eh, coño tendrá es que ver lo de Doñana, con Que es esto? lo mismo. Sí no. Que lo mismo. me lo en la leche. Que es lo mismo. A ver, y luego me dice que le cortó. pero si no que va de que, que, a el debate. Vamos a ver. Lo de, amor, pero sí que es lo mismo. Ana Velasco, por favor. Ana, que, vale, no. Ana Velasco, venga, no, lo, no le lo interrumpamos. De, lo de Doñana lo está utilizando descaradamente el presidente del gobierno sí. para atacar al PP y a Vox. Sí, descaradamente. Vale. Sí, vale. Pero el problema que había ahí, eh, que había una sentencia europea. Esa sentencia, el que no la ha cumplido, ha sido el, el PSOE, la Junta de Andalucía cuando gobernaba, porque la sentencia es de cuando estaban ellos. Y los riegos esos eh, ilegales llevan toda la vida, toda la vida llevan. Desde el año 57, de claro. Ese, no, 58 claro. que se Entonces, a la aquí habría que preguntarse una cuestión que no está clara, la verdad. ¿Se debe legalizar lo ilegal? ¿Se debe legalizar lo que está mal hecho? Oh, y Entonces tendremos que empezar a deslegalizar la mayoría de las cuestiones no, que están legalizadas. Pero claro, es que aquí nos metemos en una cuestión que yo considero que es muy importante. Ahora os digo. Y es que si tú haces algo ilegal y no pasa nada y se va consolidando con el tiempo, bueno, el derecho pues a lo mejor, propio derecho dice que tienes derecho de uso sobre ese tipo de cuestiones. Bueno, pero mm, a, me estoy saliendo de, de la cuestión... por ejemplo. Estoy saliendo... claro, lo llevo un tiempo ya. Claro. Es que... Bueno, pero lo que quiero decir es que eh, el Estado también debe velar porque se cumplan las leyes. Pero no 40 años después cuando les interesa y les conviene electoralmente, el sino de desde Cuba. el minuto uno. Para que el problema no crezca, crezca y crezca. Porque ese problema... Eh, pues, por ejemplo, cuando cuando pasó lo del lo del volcán de La Palma, que es muy gracioso también, porque hoy en su discurso eh, también el presidente ha hablado del volcán, ha hablado de, de los incendios, ha hablado termine, termine, todos esos perdón, déjame todos esos imponderables cuando que le pasan a cualquier gobernante, pues él los ve como algo que, que él ha tenido muy mala suerte. Pero bueno. Por ejemplo, cuando pasó lo del volcán de La Palma, la inmensa mayoría de las casas que estaban en la ladera, que, que, que quedaron destruidas por la lava, eran casas ilegales. Eran casas ilegales. Sí. Sí. Y España está plagada de ilegalidades. Sí, ahora le digo una. Plagada. Es y, y eso no Rosa puede ser... Sí, no puede ser. Es un ser. problema y... también de los ayuntamientos, que como les han puesto le a esas, la... a esas casas, vas bien, vas bien. le han puesto Ibi, a esas casas, no, están enriqueciendo no, y bueno, pues que... a cargo. Si bueno, pues entonces el responsable y no cumple, es y no la... Cumple la ley. Mira, hoy, no sé, en Marbella, en marbella hoy a la, la alcaldesa, la a la alcaldesa que... de Marbella sí. eh, le han le han imputado, eh, precisamente por no dar par, por no llevar a cabo unas eh, demoliciones de una vivienda por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Junta pues de es, de la es que eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días. Yo, en mi pueblo, por ejemplo, hay, hay una zona que tiene 70, 80, 90 casas. ¿Eh? Todas 90 ilegales. casas, todas ilegales, la gente que viene de Mérida al pueblo y se han co co comprado un trocito de tierra y han hecho las casas ¿por qué, no, pues no ¿por qué el ayuntamiento no lo ha eliminado? porque le están entrando pingües beneficios Mira, a estos de Illa. sábado 12.30 del mediodía por no salirnos del tema que está seguro que Bermejo le voy a preguntar que seguro que no se la sabe un ex consejero de la Junta de Andalucía y el alcalde, bueno lo voy a decir coño el, al, el alcalde que estaba por ahí que no bueno, tenía de arte ni parte por la conversación el alcalde de las tablas de Daimiel que estaba por ahí y bueno, no digo que sea exactamente en Daimiel, pero eh, usted, a usted le parece que en Doñana hay mucho riego ilegal, ¿verdad? Y que esto no hay derecho, le parecerá a usted. Y que, pregunto, pregunto para llevarle luego a donde, a donde me gustaría llevarle. ¿A usted le parece bien que se dejen de regar ilegalmente las fresas en Doñana, que es la tesis del gobierno, o No. No, no, si no sabes a dónde voy a terminar. ¿te parece usted bien o no? <risa> es que me río porque no sabéis ni por dónde lo andáis. No. Vamos a ver. No, sí, sí, sí. <risa> en, Doñana, Perfec perfectamente, perfectamente, en Doñana... Perfectamente. Como pero... En Doñana, como en muchísimas partes, hay sí. unas personas que llevan ahí sí. regando toda la puta y cultivando vida. toda la puta vida sí. y no dejan que vengan otros a regar y a cultivar, ¿vale? Sí. Y se dan cuenta eh... ahora unos tíos no, que han gobernado no, 40 años. No, pero joder. <risa> <Claro>. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Que esos... Acaban regando. Sí. <risa> Acaban regando. Pero acaba regando. los que A los que, los no, les dejan, los a los que no les dejan. A los que no les dejan. Y entonces eso pues va ocurriendo y va pasando. Claro. Y entonces claro. los otros sí. llaman, ¡Eh, ¡Mira, fulano ahí regando! Y vienen los otro con la excavadora y uh. lo tapa. Y, al, y luego te abren otro sí. allí y no sé sí. qué. Bueno, y así toda la puta vida. Todo pero puta al final sí. todo es un conflicto de intereses. Hay unos oligopolistas que serio? tienen el chollo allí y no quieren que entren otros allí al a, a No, cultuar. Pero si no hace falta sí. que lo digas tú, si y es el, eso, si otro y, y eso han llegado a... ha llegado ahora el Partido este Popular y vos, en, allí en Andalucía, que sí. no sé a qué coño se meten ahora en eso, sí. pero bueno, allá ellos. No, es al revés, si ha sido el gobierno, por no. joderles. No no, no, no, no. Los que han hecho el entreproyecto de ley para regular eso, que hay sí. que hacerlo, sí. es decir, bueno, pues van a hacerlo. Sí. Yo, yo hubiera esperado un mes y pico, pero bueno, ellos verán. Y han dicho, vamos a, legal, a regularizar estos riegos, porque que, que esto no puede ser. Y entonces han montado en cólera sí. los que ya están, que son todos de corte socialista, porque sí. porque llevaban 30 y 40 años allí gobernando, sí, y han llamado a Moncloa y han dicho, oye, que, mira, que esto no, es lo que van a hacer. Y entonces han dicho, han dicho ¡Eh! eso no es verdad, han... que el alcalde, pero que en Huelva han... los socialistas estaban de acuerdo con la regularización. Sí, no, no, sí. Pero una, vecinos, pero, un, pero una cosa son los vecinos, pero una cosa son los vecinos y otros son los empresarios, no no Y, no, y, no los, confundamos. y los cargos públicos no. los claro, socialistas de, de la zona, claro, pero ¿esos qué van a decir? Ahora bueno, entonces dice... no digas si... una cosa Ahora no dicen sienta. los socialistas... Y han que... lanzado a la ministra esta, la vicepresidenta tercera, la cuarta, Mira, no sé cuál es. te lo, la... voy a hacer, uh, lo voy a hacer más, que, más fácil. Que van a dejar doñanas hacer... sin agua, no sé no, qué. No, te lo voy a hacer. No si no hay agua, Un momento, si no momento porque si no la gente, la gente en casa no entiende nada. Te lo voy a hacer más fácil, porque acabo de comprobar que entiendes de esto más o menos lo que yo. Mira, el otro día, el alcalde de las Tablas de Daimiel, con un tío que fue consejero, cuatro años de la Junta de Castilla-La Mancha, dice, ¿sabes cuántos tenemos aquí en todos los pueblos de alrededor. Dice, ¿cuántos hay en, en Andalucía? X. Dice, tenemos 100 veces más. Dice, y aquí los socialistas, en la puta vida de Dios, se han atrevido a entrar en esto. Claro. Es Nunca. Todo por, es todo por conveniencia. Nunca en la moral. vida. Dice, y ahora se la están, están montando traer, porque... ¿eh? Dice, y las tablas de Daimiel no hay que protegerlas. Emiliano, ven acá para acá. Hombre, siéntate ahí, Emiliano. Las tablas no hay que protegerlas, pero, no pero Doñana antes, sí. Pero Doñana sí desde lados. hace un ratito por la tarde. Si te he dicho antes, en Doñana pasa ah. como en todos los lados. A ver si queda para atrás el programa. Para sí el, tema, el tema de el tema viene de mucho más atrás. Pero bueno, Carlos, tú que eres de por ahí abajo, cuéntanos que seguro que... Es que, que nos to, to Carlos García Barret, porque no A mí lo que me están diciendo... Lo que me están diciendo, evidentemente, que llevan toda la razón, es que el Gobierno debería debería de regular las situaciones ilegales, ¿no?, respecto al riego. Y que, evidentemente, la ilegalidad no, no do... puede justificar no, no el derecho que se creen adquirido ¿no?, es claro. lo que me están, es que me están diciendo, porque, Velasco? evidentemente, yo de riego no entiendo, pero... Como tú me dices, ¿no? Ni de las fresas de, la fresa de palos de condado tampoco entiendo. Con vale. Lo que ha dicho Doña Ana Velasco, porque sea ilegal. Lo que pasa es que, como. Mira, esto, esto, esto es más fácil, Bermejo. Como llevan 37 años gobernando y nos han jodido el gobierno, ahora de repente descubrimos, hostia, que aquí se juega mientras nos dan mientras nos dan el cheque. Mientras nos dan el cheque, dan el cheque señor gendarme, sus ganancias, señores socialistas, sus ganancias. Uy, no, no, por Dios, si aquí se juega y se lleva jugando 40 años, hombre, no lo sabrá usted que lleva aquí mandando 40 años. Emiliano, ¿cuántos años llevas tú? Y antes Bono y las tablas de Daimiel Son menos importantes que Doñana Y no te interesa una Pero puñetera sí. vida de Dios menterte Hombre, es Pero que si joder, usted, es que Si usted va que, al Duero Es que, si hay duero, que, hay que hay que reírse por no llorar, no es fastidie Juan Carlos duero, Usted va al Duero, eh, al Duero Yo no le digo a Doñana, al Duero, duero. Allí, al Soria, <risa> que no hay nadie Que así, no se encuentre usted Casi con nadie por allí Pero qué Duero? ¿En el mío o en el, en, ¿En en el, el suyo? En el ah, que Castilla, Duero <risa> No, no, en el Duero en Pero Zoria, es que... con... Ah, vale, bueno, hombre, es que ¿Sabe usted que el duero nace y pasa por allí, no? No sé si lo sabemos. El duero, los picos de Urbión. Y ¿Y, ¿y dónde desemboca? <risa> ¿Dónde desemboca? <risa> ¿Dónde desemboca? <risa> bueno, venga. Eh... Ay, cómo... <risa> <risa> Ahí le hemos pillado. Bueno, venga, que Castilla y León es no, no, no. muy grande, coño, que son, son, es la comunidad autónoma más grande en extensión. ¿Que por dónde eso desemboca le el duero? ¿Me hace usted esas preguntas? ¿Para insultarme a mí o algo? De eso? No, no, es ah, que me ha dicho, sabe usted... No, no, bueno, no para a insultarle no. Ha empezado usted, ¿sabrá usted que... dónde nace hombre. el duero? Obre, no claro, no, no hombre, todas. más difícil Carlos, saber dónde nace Si empiezas dando, tendrás que estar acostumbrado bueno, a recibir. Bueno, eh, Vamos a Soria, que es su provincia, seguro inferido. Eh, usted va allí y, eh, sí. y entonces, como allí pues hay muy poca agua en Soria, pero muy poca es muy poca. <ríe> entonces, el duero, pues claro, poco. allí va la peña a regar. Yeah. <ríe> y usted, pues, mmm, dese un paseo por allí y verá unas cosas que se puede echar las manos a la cabeza de cómo saca la peña allí agua del río para regar lo que no está en los escritos y lo que está en los escritos y lo que estará en los escritos. ¿Cómo la saca? ¿No me diga alguien a y ¿Cómo la saca? Entonces estaría trabajando allí? Pues pues con muchísimo. Bueno, o sea, pues imagínese. Sí, o sea, como, vamos, con todo, y, uy, de, con, con todo tipo de. Con todo tipo de. Vamos, pero eh, pero, entonces. Pero entonces. Que al final, esto, al final esto es lo que le he dicho al principio. Conflictos de interés entre. Sí. Pene, gente e, económicos. Gente sí. económica. Y ya está. Entonces, no barreras no de entrada. Pero luego hay un tema. Eh, no, no, y no, no, criminología me tengo que, también. Yo quiero publicidad que ya me llevo pasando cinco minutos. Después seguimos un poquito hablando del río por aspersión. ...y volvemos.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 Juan Solaetche, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Encantado. Encantado, Está Juan. Contigo. ¿Cómo estás? Oye, lamento el haberte tenido esperando unos minutos, pero ya sabes que, claro, cuando pasar, se, se empieza muy tarde y no a la hora, pues, pues todo se va arrastrando. Entonces, me gusta compartir estas cosas también, porque esto es una gran familia, siempre lo digo, la gran, la gran familia de distrito, y desde luego la culpa no la tiene sola Eche, y la culpa tampoco, pues, pues la tenemos, porque además es verdad que este último, este tercer, este penúltimo tema de, de distrito, pues de los intocables de esta noche, ya no sé ni lo que digo, pues, pues eh, ha dado para un debate intenso y apasionado. Cambiamos radicalmente de asunto y de, nos vamos a eh, sumergir en el trazo fino a ser posible, eh, no como en el trazo grueso en el que a veces despachamos los asuntos de la política nacional y nos, le voy a pedir que nos explique, como decían los periodistas antiguos, alcance y contenido del, del anuncio o de la noticia de que Biden vaya a volver a concurrir a un segundo mandato. ¿Está este realmente en continuación? condiciones, Don Juan, por empezar por lo más fácil y lo más general. Bueno, de las uh, se somete a chequeo continuamente, que es un problema nacional, es un tema nacional, eh, y la verdad es que según su médico, que le lleva tratando más de 10 años, dice que está en perfectas condiciones, aunque le parece ser que le extirparon un y que, bueno, se está analizando pero bueno, por regla general, dice su médico personal que eh, Mr. Celtic, Celtic es el nombre que tiene Joe Biden para la seguridad de la Casa Blanca ¿eh? cuando dicen que sale, que entra y tal, es Celtic entra o Celtic sale ¿no? Bueno, pues Mr. Celtic está en perfectas condiciones para presentarse a un segundo mandato según su médico está perfectamente apto y están usted cree que le va a acompañar el mismo ticker el mismo ticker electoral que va a ser que va a ser Kamala Harris. Kamala. Sí, sí, sí, lo ha anunciado que en efecto le va a acompañar Kamala Harris. Fíjate que hay una encuesta hablando sobre el tema de la edad de NBC News donde señala que eh, bueno, la mayoría de los eh, norteamericanos, los estadounidenses Dicen que no representa tanto él como la, la alternativa republicana, en principio, de Trump, que no representa la media de edad de, del pueblo de Estados Unidos. Son demasiado mayores las encuestas. Les dicen que, que bueno que, que no debería de, de presentarse. Digo, las encuestas populares, no los electores a las encuestas populares. dice que ninguno de los dos se debería de presentar, que debería ser alguien más joven. Pero lo cierto y verdad es que la alternativa Biden es Robert Kennedy, el sobrino de JFK, que bueno, este se dedica al tema de antivacunas y tal, y una escritora de libros de autoayuda, que en fin, ninguno de ellos cuenta realmente con el apoyo de los líderes demócratas para ser una alternativa Biden. Y bueno, pues Trump está todavía por verse si dan los, los grandes pesos pesados del Partido Republicano, dan ese paso adelante para enfrentarse a esa, a esa candidatura, disputarle la candidatura a, a Trump. Eh, ¿qué, ¿Qué situación, que hace días que no nos asomamos a ese asunto, Juan, qué situación ahora mismo procesal tiene Donald Trump o en qué situación jurídica se encuentra? Bueno, Donald Trump hasta finales de año no volverá a verse su, su asunto. Eh, lo que pasa es que tú fíjate lo que es estar en el poder o no estar en el poder. Eh, la gente olvida que el presidente Biden eh, fue acusado por ocho mujeres. Fue acusado por ocho mujeres del eh, tema de acoso. Eh. Y bueno, pues eso lógicamente se resolvió. Incluso colaboradoras suyas muy directas. Eh, la acusaron de, de acoso, eh, eh, como era la política demócrata Lucy Flores o también a Emil Lazos, eh, que estuvieron bueno, con vídeos, etcétera, y tal. ¿no? Entonces, eh, lo que hablábamos en una anterior intervención en tu programa, cuando estás en la presidencia no es lo mismo eh, que cuando estás en la oposición. Defenderse desde la oposición contra el número uno del mundo muy complicado por mucho Donald Trump que tú seas. Está, ¿Eh? está meridianamente claro. Oye, una cosa, una cosa más solamente antes antes de terminar, Juan. Eh insisto, te vuelvo a pedir disculpas por los minutos que has no, tenido no, que estar... No, está... nada, tranquilo, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, yo, yo, yo sé, yo sé por los espectadores tampoco, yo sé por qué lo digo. Eh, ¿Cómo valoras el hecho de que, bueno, pues, pues doña Nancy Pelosi reciba, hoy luego tengo to, to, por ahí el total de, de la ministra portavoz, reciba las, las, más, las más altas distinciones que se nos ha perdido a nosotros eh, ensalzando o condecorando a, a doña o a Doña Nancy Pelosi Bueno eh, vamos a ver esto es una Loa de España cualquiera que pase por ahí, es decir, en efecto no pinta nada hombre lo que pasa es que si Merichel Batet se quiere igualar a Nancy Pelosi, pues sí. hombre, ni de lejos, ni de lejos. Sí. O sea, aunque no es una no es una persona que sea santo de mi devoción, Nancy no sé, Pelosi. No sé, no sé. Pero bueno, Merisel bate, no sé, yo creo que pasaba por allí. Y también es verdad que yo no creo que repita Nancy Pelosi, repita el, el puesto, porque también es una persona de muy avanzada edad. Pero bueno, bueno, esto es una butada, una butada de un regalo, de bueno, vamos a reconocer, vamos a hacernos la foto, a ver si podemos eh, que nos reciba esa visita que tiene prevista el presidente Sánchez a la Casa Blanca el 12 de mayo, eh, eh, que no va no va eh, el presidente Sánchez como, como presidente de España, no, como fue eh, Mariano Rajoy eh, en aquella fecha del, del 26 de septiembre del 2017. Él va porque es el presidente de la Unión Europea en el segundo semestre y entonces la presidencia de Estados Unidos lo que está es preparando eh, esa, esa visita de cara al semestre. O sea, no es un tema bilateral que haya recibido al presidente Sánchez en mitad de un mandato, eh, por cualquier otro motivo. Lo digo esto para que quede muy claro, porque él acaba de presentar, al presidente Biden, acaba de presentar cumpliendo sus cuatro años desde que el, el 25 de abril de 2019 presentó su campaña a la presidencia, ha querido reiterar en esta fecha el día de hoy, cumpliéndose sus cuatro años otra vez, renovar su su oferta para, para presentarse a la presidencia. Entonces, con lo del presidente Sánchez es un tema coyuntural, eh, que sí, que hay buenas relaciones, pero bueno, no son unas relaciones privilegiadas, como imagino que, que intentarán vendérsenos eh, de amigo a amigo. Bueno, el presidente de los Estados Unidos llama amigo a cualquiera que sea de Occidente y que esté en la OTAN, pero no es, no es un amigo personal de... De, de una relación afectiva, una relación que se ve como amistades, que se ven fuera del de plano diplomático ¿no? con el presidente Sánchez. Está claro. Juan Solaeche, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis y por eh, bueno, pues, pues informarnos y complementar un poco más nuestro conocimiento de la política norteamericana. Cuídate mucho, amigo, y te envío un abrazo. Igualmente, gracias por tu Gracias, invitación. Juan Solaeche. Oye, Fran, esto que dice Solaeche ahora, esto... Me suena a mí que lo habíamos comentado en esta misma sí, mesa, ¿verdad? Sí, sí, lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Eh, yo, yo comenté que el hecho de que recibiese Joe Biden a Pedro Sánchez en la Casa Blanca, eh, no era motivo, no era motivo. Para por ser presidente de España, sino porque iba a ser el próximo presidente de la Unión Europea. Y no recuerdo el otro compañero que estaba sentado justo donde yo estoy sentando, dijo también que, que a eso había que, que unirle, que también es el presidente de la Internacional Socialista. Y aunque los demócratas eh, se parezcan a los socialistas españoles, lo mismo con huevo o una castaña, eh, son, los son los socialistas americanos y están dentro de la propia Internacional. Con lo cual es un saludo entre colegas y el futuro presidente de la Unión Europea. ¿no? Te... ...para mí, yo estoy de acuerdo con lo que decía con lo que decía Juan... ...al que aprovecho a mandarle un, un saludo... que ...nos conocemos de, de, de viejas batallas políticas. De cuando, y sí, hombre, de cuando ustedes másteres... En, ...de tantos sí, no estudios estratégicos e internacionales... ...con respecto a lo que habéis comentado... Del, del bueno ...de la distinción de la orden de Isabel la Católica... ...que se le da a Nancy Pelosi... Eh, ...que le va a dar el presidente Sánchez... Yo creo que se la van a dar eh, como, como agradecimiento o como reconocimiento m, por aquel día en el que rompió el discurso de la unión de Donald Trump eh, m, bueno, pues ostensiblemente eh, delante de todo el mundo. Cogió los papeles del discurso de Donald Trump uh -huh. después de que le interviniera sí, sí, y lo rompió. Y entonces, claro, eso les debió de parecer aquí a los que le han decidido otorgar la distinción a Nancy Pelosi, él no va más pues y así era, se lo recompensa pensé que era por su papel en el gobierno de Bill Clinton y el inicio de la creación de la valla que separa México de los Estados Unidos, porque sí. tuvo un papel bastante importante en ese gobierno sí. de Bill Clinton. Por eso sí, pensé yo. Yo creo que también, por ser la, la primera, digamos, persona de entidad, por la primera líder estadounidense, y le doy la palabra a Bermejo, que se ha atrevido a reventar la política de una sola China, que esto creo que viene de los tiempos de, de Kissinger. Apuntad, Podemitas, que nos grabáis. Kissinger no es un bar de copas, era un señor, eh, que además el, el otro día cumplió 100 años. Es un tío interesante, lo podéis bu buscar en la Wikipedia y ya veréis qué rato más bueno vais, vais a pasar ¿no? y, y se fue a Taiwán por su cuenta y riesgo, se acuerda usted Bermejo ¿qué le parece a usted esto de Biden? Dígame, dígame algo, yo sé que usted no vivía hasta que Biden no aclarara si se presentaba otra vez o no yo lo que creo que es inaudito es que en un país como Estados Unidos no haya eh, candidatos eh, para presidir ese país que no sean eh, no Biden, Biden sí. o sí, no, verdad, no, no no no no toda la razón Biden o Trump un país o sea, de 310 millones de habitantes es, que o 300 es, es inaudito Porque ellos mismos bloquean el que haya sucesor ellos claro. mismos impiden que, que pueda, que ...aparte suceso. de que va a haber unas primarias... Yo creo que un las equipo. primarias ya veremos bueno, a ver qué pasa. Le hemos interrumpido, Juan Carlos... ...que le veo la cara. Eh, allí hay primarias y bueno, a lo mejor alguien... Eh, ...pues se presenta también, ¿no? Pero, pero vamos, o sea... ...lo de Biden... ...es que se ve a todas luces que es una persona... ...que no está capacitada para, para... ...ni más ni menos que presidir el país que tiene una serie La más de importante de el mundo. del mundo. Tiene, tiene una serie de demencia ya, o sea, porque no es una vez, ni dos, ni tres... O sea, yo creo que si presentaran a Kamala Harris de candidata, pues tendrían muchas opciones de ganar eh, si no hacen ninguna tontería en un año ¿no? que les queda de mandato. Pero es que, o sea, lo primero, me parece un disparate que este tío se presente otra vez a la reelección, porque es que es que, es que es que, es que parece un androide. Joder, igual, y, igual y se, es por eso, por lo y, que, que le presentan, y Juan se, Carlos. Y segundo, y segundo, Qué y es. segundo, es verdad. lo de Trump, o sea, en el Partido Republicano, que no haya otra opción más seria y más, no sé, que, que la, Trump. Bueno, hay seguro muchas que la hay, hay, hay, hay, hay. Pero hay yo muchas creo cosas. que es que debe estar todo lleno de chusma, porque nadie da un puñetazo encima de la mesa. Sí. Y dice, me voy a presentar yo. Porque es que hay una encuesta en Estados Unidos que dice que, que la inmensa mayoría de los eh, ciudadanos no quieren ni a uno ni al otro. Es verdad. Ni es, a uno es, es verdad, ni al otro. Es verdad, es verdad. Con lo cual es muy fácil que cualquiera que tenga un poquillo así de luces de Del fenómeno Ross Perot, por ejemplo, pues que no bueno, un y si Pues llevarían... Sí, allá a... por el 92. No, no <risa> el 91, 92. Pero, fíjate que, que, que dentro del Partido Republicano sí, había... Había dos grandes líderes como son Ted Cruz y Mario Rubio, sí. que apuntaban bastante. De hecho, yo veía, veía principalmente a Ted Cruz como sustituto de, de Trump. Pero claro, eh, salió muy potente Ron Dennis y a la postre, después de la, de la declaración de, de, de Trump en, ante la policía o ante el fiscal subió de Nueva York, 20 subió puntos, 20 puntos, con lo cual se nadie, en nadie se va a atrever a hacerle sombra a Trump porque ya... Eh, ha conseguido tanto dinero más que en las anteriores elecciones a las cuales se presentó para hacer la campaña política entonces es muy complicado es muy complicado que le puedan hacer sombra a cualquiera de estos dos, el equipo de Biden tampoco es baladí, tiene detrás bueno, pues a, a todo lo peorcito que pueda haber en los Estados Unidos en contra de la vida, están los señores del aborto, está el señor de la agenda 2030, el amigo amiguísimo de Soros que ya está introduciendo en la esfera internacional a su hijo que lleva una barbita bueno, así hijo, muy parecida ya, a la tuya. Está, con, está con, gafi tiempo, ¿eh? con gafitas de pasta negra. Sí, pero ya lo va introduciendo, ya ah, va yo saliendo soy las más, fotos, Yo ¿eh? soy más guapo que el hijo de Soros, no me faltan. No ya lo sé, Brand. digo barbitas y da tu estilo. Eh, bar, bueno, barbita, <risa> y, porque me la recortado bueno, demasiado. Y, última, y tienen dos, no grandes, llevar, dos, dos grandes equipos que, como bien decía Juan Carlos, eh, no sé si era Juan Carlos Sorana, no van a dejar pasar a nadie. Y, y tienen promesa. Yo creo que el Partido Re y yo creo que el Partido Republicano tiene mejores sustitutos de Trump. Que, que el propio el propio Biden lo que sí que lo que sí que debería hacer independientemente si si sale Trump es llevarse a un delfín de los más jóvenes porque si no se va a quedar se va a quedar que el recalcitrante que tenía el Michael Pons, que tenía de vicepresidente era más recalcitrante uh, que el propio que, que el propio Aznar casi no si, si, si me lo permites ¿no? eh, entonces claro si tú tienes un delfín de ese tipo nunca vas a, a a conseguir pero Trump, a eh, eh, ya abro la mesa para que quien quiera pueda contestar... ...Trump no tiene a todo el partido republicano tras él... ...no están prietas esas filas... ...más bien al contrario lo que hay es mucho temor... ...se le sigue temiendo a Trump, Trump. en buena parte... ...pero estarían deseando en el fondo... ...muchos destacadísimos miembros... no, ...comentarios serio vez, del partido republicano... Pero, de, que, pero, ...de que el tío al final decidiera que no... ...y pero, se jubilara ya, y se perdiera un atolón. Eso, eso ya ocurrió hace, hace ocho años... Sí. Nadie, ...nadie quería a Donald Trump y Donald Trump... ...se impuso a base de dólar. Sí, pero, y no, el dólar pero hace ocho años no estaba en la situación en la que está ahora. Porque hace ocho años era multimillonario, está en trigo y tal... ...pero ahora Donald Trump, para millón, para decenas de millones de americanos, es Dios. Sí, claro. Es Dios. Claro. Entonces, y es una incomodidad, es un inconveniente para buena parte de su Claro, ¿Y quién, quién se va a oponer? Antes se ponía el, el lobby de las armas, se oponía totalmente a la entrada de Trump... ...dentro del partido republicano y que ganasen las, eh, ganase las primarias y fuese a la, a la Casa Blanca. Pero claro, ahora, después de que ha salido de la Casa Blanca... Con ¿Cómo ha salido? Tuvimos eso que llama la izquierda el asalto por parte de la derecha del Congreso de, de los Estados Unidos. El Capitolio. El Capitolio. El Capitolio. ¿eh? el Capitolio. Que eso hay mucho, mucho, mucho que hablar y mucho, y mucho que investigar. Y ahí la señora Pelosi... La señora Pelosi el... ...puede decir muchas cosas... ...por ejemplo... Y, y bójese, bueno, ...bójese Trejo... Eh, eh, ...lo justo y necesario... ...lo justo y necesario... ...pero la señora Pérez, ...quieres decir que a lo mejor de no, debería... no era... ...te ayudo un poquito sí, no, para no, que nos sí, entiendan sí, bien... Sí, ...que sí. no era lo que parecía... No, ...no, no, sí, sí, yo eso ya lo he dicho... ...que no lo que vimos no, no, en el Capitolio no era un... lo que parecía... ...no era el, el bisonte... ...el bisonte no había salido de que no la ...que eran cuatro loca. tíos en calzoncillos... ...no, no, esto... ...lo, de, lo, de, lo, de, lo que ocurrió en el Capitolio Bananero. es como el autogolpe... ...que se montó Lula da Silva nada más llegar al gobierno... ...la imagen de Estados Unidos... Parte. No, la imagen de Estados de acuerdo, Unidos Ana. ha caído en picado. O sea, sí. Estados Unidos pero, parecía que era el guardián del mundo y ahora es que está fraccionado en dos. Pero, pero tú fíjate, está el, partido en dos Estados Unidos. Gran... Y de... hay una, una animadversión entre unos y otros que... que... Bueno, a mí, me, la verdad, me, me apena mucho, es que porque de, creo eh, que... que... Esa, esa, esa hegemonía que tú, que tú estás sí. comentando, que echas de menos, como echamos de menos a algunos en el mundo, eh, no es la culpa de, de Bush, hijo. No, no. Es la culpa de Aznar y del vicepresidente Biden, que fueron los que los que hicieron que Estados Unidos tuviera un papel secundario eh, en la esfera internacional. De hecho, Hahnar es el culpable no, de, de, la he dicho la... de la de la de la. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho Aznar? Ah, pues pues me pues es que me me, me me estaba liando ah, yo ah, también, no, me, no, digo, pero no, bueno. No, no, no. No me he equivocado. No, no, no me he equivocado. Es este Obama, Obama, Obama. Ya es una broma, ¿eh? No, no, no. Pero es que había dicho su vicepresidente Presidente, vamos sí. a ver, Obama, Confundir a Obama con Aznar es lo más No, no, por favor, <ríe> le, pido, le pido disculpas tanto a Juan como a como al Chu como al Juan, ¿no? Pero, pero vamos a ver, eh, eh, fue la, la, la, política, la política de Obama y de su, de su vicepresidente, el actual presidente de los Estados Unidos, eh, el que hizo que, que bajara la, a la influencia de los Estados Unidos. De hecho, dejaron firmado un montón de acuerdos que fue el propio, el propio Trump el que tuvo que dar cumplimiento a esos acuerdos, con las consecuentes críticas para, para el gobierno de los Estados Unidos y para y para, y para el propio Trump, ¿no? De aquellos polvos a que estos lodos, aquellos Aquí se decía antes que ocho mujeres, pero los, los negocios ocultos de Biden con China, con Rusia, cuando era vicepresidente de, de, de Obama. ...de Biden y del de, sí, de hijo también, ¿no? Y luego lo que están encubriendo, lo que están encubriendo, por ejemplo, de, del hijo, de, de Biden... ...el papel de la, el papel que han jugado las redes sociales, que también lo jugaron el día de, del asalto al Capitolio... ¿eh? ...las redes sociales, Twitter, Facebook, ¿eh? eso es... es ¿Hay, cuestión, que, ahí quería yo que cuestión, me llevaran el debate cuestión, por, cuestión, porque ahí le voy tremenda, a centrar eh. el balón a don Carlos García Barret... ...que sabe uno y parte del otro de redes sociales y de muchas más cosas... No somos conscientes, Carlos, de... Ahora estamos hablando de política, pero podía... el otro día hablamos de ciberdelincuencia, hemos hablado de un montón de cosas. Tú, que sabes de esto más que los que estamos en la mesa creo sin, sin ninguna duda porque es tu profesión y en parte es, es una de las cosas a las que te dedicas todos los días, no somos conscientes de que somos muñequitos, muchas veces en manos de las grandes corporaciones creemos que pensamos por nosotros mismos y, y luego cuando alguien nos dice que va, esto es esto y entonces siempre, esto es, eh, queda un poco cuñadete, pero que tire la primera piedra el que no haya hecho el cuñado unas cuantas veces, en esto como en otras tantas cosas, no, bueno, si ya sé yo que nos manipulan y tortilan, usted qué coño va a a ver, yo qué sé, no, no tenemos ni la menor idea de hasta dónde llega la manipulación, pues hemos hablado pues, de, de Twitter, de redes sociales, pero, pero a través de 50.000 procedimientos. Cierto, de hecho toda la información que se busca está generada a través de, de algoritmos por las mismas búsquedas que hacemos nosotros, o sea, siempre claro. que tenemos una búsqueda en Google, por ejemplo, Eso, que es el motor de todo, ese motor... ...hace que se nutran las, las siguientes redes sociales, ¿no?... ...que por consiguiente ven tus gustos, ven tus, eh, digamos... Por hacerlo fácil, yo estoy en casa, mi Google... O sea, yo busco berenjena en Google sí. y lo que le sale a mi pareja, que la tengo al lado, que compartimos wifi no y tiene su dispositivo yo el mío, no tiene nada que ver con lo que me sale a mí, por ejemplo. Claro, y tú, tú, tú abres Google Oye, me y las noticias, poco, ¿eh? en las noticias salen lo que tú estás buscando. O sea, sale lo que tú estás buscando o lo que tú has estado buscando. Entonces, siempre sí. va todo con una fidelización a todo lo que tú buscas. Entonces, eh, estuvieron, de hecho, le metieron mano a Mark Zuckerberg sí. por el mismo tema, porque sabían que había podido, quizá, a ayudar a las elecciones de Estados Unidos. Evidentemente tú tienes toda esa información y ya eh, sabes dónde tienes que hacer hincapié eh, y qué parte de qué usuarios son los que tienen finalidad con tu, con tu ideal. Entonces, al final, eso es una herramienta que lo utilizó Trump. Estuvo acusado de eso en su momento. De hecho, eh, han caído todos, es que ha caído Google, ha caído eh, Facebook, han caído casi todos por lo mismo, por, por el tema de... ¿Cómo se llamaba aquella empresa que dependía de Schopenberg en Gran Bretaña? Me parece que bueno, la metieron un puro, que no Uf. sé eh, Meta, Meta podía ser o... no, Meta es el actual Microsoft ahora se llama Meta una empresa que le, le habían acusado por, comerciali por comercializar sí. ilegalmente con nuestros datos, tal, tal, sí. tal pero claro, luego siempre encuentras gente que sabéis del tema, que nos dicen, bueno, vamos a ver pero el que esto no es de hoy ni de ayer o sea, mm -hmm. claro, todos ahora, yo el otro día borré, y no, no sé si dije cuál y si la dije lo lamento, no lo voy a volver a repetir, borré una red social que no es esta, es muy, muy, muy específica, profesional, porque detecté hasta yo, que hombre, no soy un analfabeto informático, pero no soy un experto, me, oye, llevaban semanas colándoseme un montón sí, de ratas, rat, lo llegué a comentar, LinkedIn, ¿verdad? de LinkedIn. De ratas se me colaban por ahí y me, me dije yo... A, tomar sí. por saco y tal, ¿no? Pero, digo, imagínate, yo sigo teniendo Facebook que no utilizo, la gente me etiqueta en, fe en fotos en Facebook y tal, me saltan las notificaciones porque ahí me salta ahí la, la todo lo saltable y más, y yo es que puedo entrar en Facebook, pero pa para borrar basura una vez, basura digo se va acumulando una vez cada tres meses y tal, pero aunque yo quisiera borrar, por ejemplo, Facebook, claro, pero si el primero que no es que haya vendido, que vayan a comerciar con mi información, te encuentras a, muchas veces activistas de estos, no sé si viven de ellos, es que se lo creen y tal, dices, pero si el que hace 15, 15 años subía las, como, un gilipi, como un gilipuertas todas las fotos de mis vacaciones, de mis fiestas del claro. fin de semana, de mis cumples, ¡era yo! Claro. Pero si es que yo he, he facilitado, yo y usted, y usted, y usted, y usted, millones y millones y millones de datos y de metadatos a las grandes compañías sí. a las que ahora... Nosotros claro. en la profesión los investigadores tiramos mucho de redes sociales. De hecho, ya hay, jurisprudencia, hay jurisprudencia donde dice que, por ejemplo, una baja laboral puede caer una persona si la misma baja laboral laboral Está de fiesta bailando el y, y, y, y lo sube y en las redes sociales. Puede servir, ¿no? Puede servir ese archivo gráfico. Entonces, además de eso, piensa que Beta eh, se va nutriendo tanto de Facebook como de Instagram como de todas las redes sociales porque van, se van absorbiendo, los van absorbiendo, es un negocio, entonces se van absorbiendo. Y al final ahí hay un archivo tan grande y se trastean entre ellos los datos, esto como como es la misma empresa. La que es, la misma. es la misma empresa. Instagram lo compró Facebook personalizada. Claro, una red social que sale nueva, si, si prospera esa red social y ve que cuaja en la juventud, pues ¿quién está? ¿El Tito Zuckerberg? Pues compra esa red social. Ahora, ¿qué es lo que pita? TikTok, por ejemplo, que decían, acusan a los chinos de que por ahí tienen una, ¿cómo lo llaman esto? Una puerta de atrás o de delante o que, por lateral, ejemplo, eh, sí. TikTok... Que bueno, por ahí, tienen acceso, es China, ¿no? Sí, A una claro. cantidad de información brutal. Yo, por ejemplo, TikTok no lo utilizaba nunca, excepto para, para poder investigar o ver qué actividad tenía, eh, lícita o ilícita, algún personaje que, que tuviese que mirar. no Ajá. Entraba en TikTok... Me abrí un perfil de TikTok a través de Facebook, porque me piden los datos. Ajá. Y una vez que entró en, en TikTok, bueno, pues eh, lo dejé ahí y tenía, no sé si eran 60 seguidores o algo así. Lo dejé. Y cogí un caso aquí, el caso de Carabanchel, el caso de... Yo soy el investigador de los niños de Toledo. Sí. Eh, y a raíz de coger ese caso, pues bueno, eh, la gente empezó a informarse. Y cuando entraban vídeos, bueno, pues buscaban mi nombre y sin utilizar yo siquiera esa red social. Un día, un día con mi nombre empiezo a buscar una serie de noticias y buscar... Bueno, lo que iban hablando, ¿no? los titulares. Y veo que sale un anuncio de TikTok con mi nombre y tenía trein, que no sé si eran 40, casi 40 millones de visitas con mi nombre. O sea, una locura y yo no lo utilizo. Eso al final se, se, va, se va nutriendo de todas las noticias que van entrando e incluso como aquí los. los es la segunda vez que escucho un caso similar a ese. Claro, eh, yo no lo utilizo nunca, nunca lo utilizaba. De hecho, no tenía subido ni un solo vídeo. No podía yo ni hacer directo ni nada raro, o sea, no tenía ni idea. Y de repente buscando en titulares, porque claro, no sé, vosotros bueno, los periodistas sabréis que en Google hay una serie de, de, de en, en lo que es la, eh, la configuración, hay una serie de, de pestañas, que una de ellas es palabras clave, ¿no? Eh, y una de ellas, pues yo, por ejemplo, tengo puesto mi nombre, si sale alguna noticia sobre algún caso mío, evidentemente salta el, el correo y lo miro, ¿no? Eh, entonces, lo vi que ponía TikTok, y, los, y entré sí. y tenía 40 millones de visitas con mi nombre en una semana o sea una, una locura te podían pues estaba, estaba todo pregunto, el mundo buscando información sobre este caso no que ha sido muy ah vale vale vale claro vale. entonces a raíz de eso pues quién es el investigador de este caso ya. y bueno y todas las noticias pues en base a eso se buscaba mucho y eso quiere decir que aunque no lo utilices como está en Google ¿Está tu nombre? Pues evidentemente eso se va nutriendo. Ya de Google se nutre también Facebook, Instagram y al final está siempre, siempre ahí. O sea, siempre el hashtag va rodando. Un disco, por ejemplo? Un minutito, Frank. Sí, nada, no, es lo que iba a decir. El primer, el primer presidente fruto de las, de las redes sociales fue Barack Obama. Claro. En la campaña del año, del año 2009 prácticamente que se, se dieron a conocer la, las principales redes sociales que utilizamos hoy, como fueron Facebook, Twitter... ...ahí eh, los demócratas se la trabajaron bien... ...y se llevó, se llevó el voto afro... ...y se llevó voto de, de gente joven... ...en cantidad. Perfecto. Bueno, pues un minuto me queda... ...para hacer una mención... Que no, lo había, ...que no lo había hecho antes... ...por precipitación... ...han tenido ustedes una noche larga de fiesta... ...con familia o amigos... Co ah, no, que ya están las colas... ...me iba a coger de la mano... ...has terminado cansado... ...con alguna copita además... ...ahora en exclusiva en Naturhaus... ...llega... Staff Detox, el remedio que acaba con esas eh, resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o también naturhaus.es. Staff Detox, lo voy a volver a decir, soy muy pesado, ya lo sé, está riquísimo. El otro día me lo zumbé casi entero y está muy bueno. Dicho lo cual... Como nuevo... Oye, ¿no? Tiene un montón de frutas y sabe riquísimo. Ya, ya os lo he ido contando a todos. Gracias a todos y en especial a mis cuatro contertulios de esta noche. Juan Carlos Bermejo, gracias. Eh, y Fran Trejo, muchas gracias, Ana Velasco. Y Carlos García Barret, te voy a someter un pequeño atraco, sin prisa, eh, pero sin pausa. Eh, me gustaría que habláramos un día, al final hablamos de estas cosas y a mí me encanta tener en la mesa a García Barret porque sabe un montón de esto y esto al final tiene aplicación a todo lo que tiene que ver, uno ya con nuestra vida cotidiana, con la actualidad, con la política, con la, con la economía y tal. Hablamos un día entre. ...inteligencia artificial ⁇ estupendo porque la, ¿eh? Genial. Os, os apetece porque la Genial. gente está empezando hemos pasado de la devoción algunos algunos yo tengo personas muy cercanas que tienen empresas relacionadas con esto tal de la devoción al desánimo cuando no al pánico al temor a la incertidumbre no y ahora mismo nadie sabe y hay un lío de tres pares de narices y esto no lleva ni un año digamos el metaverso no el, eh, no no el meta, más más allá del metaverso sí. el metaverso yo creo que eso ha sido un bluff ¿no? eso es. Eso, los últimos datos era, Estaba a punto de, de cerrar claro. Porque no había tenido éxito No había tenido éxito Pero vamos a ver, ¿quién, ¿quién va a pagar 100.000 euros Por un terreno que no es como el de Soria De Juan Carlos Bermejo O las cuatro hectáreas que le deben de quedar eh, a, a mis paisanos de Zamora y tal ¿Quién va a pagar 100.000 euros O un millón de euros por una casa virtual? El y el yo he, he siete. oído hasta hace 6, 7, 8 meses en programas Serios de radio, que no voy a hacer el favor De citar, algunos de madrugada, muy prestigiosos, cuyos podcasts luego escucho con devoción, a tíos que claro, vivirían de esto, argumentar con toda seriedad como eso no era de esa forma simplona y cuñada que la vendíamos los que, pero ya, esto es el metaverso, las gafas y tal, sí, pero son 100.000 euros y esa casa sí es suya, no coño, no es mía, si yo no la toco, la inteligencia artificial no, no va a ser similar, Supuestamente no tiene que ir por ahí, más práctica. Es bastante más práctica claro, y, más, y bastante más compleja. No, nos va a resolver, o sea, nos va a volver tontos, es un poco como sí. Los sí, claro. navegadores, que ya no sabemos ir a ningún lado sí, sin sí, mirar el navegador, sí, sí. aunque hayamos ido 50 sí, pero veces. pero te dicen que es mucho más artificial. allá de un gran macronavegador, claro. que tiene muchas Bueno, cosas. sí, pero que piensa por ti, al final piensa por ti. eso es, es el muy punto, peligroso. que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, un día le voy a le voy a hacer una entrevista de, de, de el tiempo que se llama en este lado, don Carlos García Barret, para que nos lo expliquen. Gracias, buenas noches y hasta mañana.